Hoy es un día muy especial. Estamos inaugurando la casa de la familia de Silvio. Eh, felices en este día de poder haber hecho realidad el sueño de la casa desde Hábitat para la Humanidad Paraguay. Tenemos una misión que es convocar a la gente a construir viviendas, comunidades y esperanzas y así mostrar el amor de Dios en acción. Esto no lo podemos hacer solos, por eso junto con Chacomer, una empresa que realmente comparte nuestros principios, misión y valores hizo posible que hoy la realidad de la familia de Silvio y de muchas otras que son colaboradoras de la empresa puedan tener una casa adecuada como merece cualquier familia. Estamos felices. Porque el proyecto sirviendo a colaboradores que lo llevamos adelante junto con las empresas y en este caso con Chacomer industrial y comercial eh, hacen posible que los esfuerzos mancomunados de las familias, las empresas y hábitat para la Humanidad hagan realidad una casa de condiciones adecuadas que cumpla los requerimientos de, de lo que necesita una familia, seguridad, seguridad, confort, dignidad y realmente de esa manera estamos construyendo Paraguay desde cada hogar. Así que muchísimas gracias a Chacomer por este esfuerzo compartido. Porque fue un sueño realmente. No costó mucho tener llegar a todo esto. Y, y infinitamente estamos muy agradecidos con, con todos los directivos, hábitat, para tener una casa digna y poder ver nuestro chico como disfruta ya en su, una casa, en una protección y ahí ellos se, se refugian para estar jugando, divirtiéndose y darnos una alegría a los, a los padres, a nosotros y seguimos soñando con más cosas todavía más adelante.